Bendito Dios, Dios nos bendiga hermanos, Dios nos guarde en esta preciosa calurosa tarde, amén, que hemos podido llegar al templo y si se siente un poquito de calor ya se pondrá mejor, fue que los aires se prendieron un poquito tarde ah, y nuestro propósito es adorar al Señor, ah, darle el lugar a nuestro Dios, tenemos algunos hermanos que por alguna razón u otra no, no, probablemente no lleguen pero eh, nuestro Dios siempre está presente, amén. Antes de que nosotros estuviéramos, ya Él estaba. Y, y, y basado en eso, le damos la gloria al Señor. Lo que hacemos ahora es buscar la comunión con Dios, ir a su presencia y presentarnos y decirle al Señor que le queremos, le amamos y que queremos rendirle el culto y la, la adoración, y que tenemos los mejores deseos de darle a él la gloria con nuestras alabanzas, amén. Ah, cuando ustedes estén listos me, me avisan para yo comenzar, porque eh, a veces si estamos tan bendito el nombre del Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. La gloria sea para Dios. Vamos a estar puestos de pies. Vamos a darle a Dios la gloria en este día. Eh, pedir al Señor su dirección, su bendición, y dejar que Él nos visite, nos acaricie, nos, nos bendiga, nos ministre, nos sane, eh, cualquiera que sea nuestra necesidad, eh, el Señor la ponga su mano y, y, y todas las cosas en su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre honramos eh, devocionar leyendo una porción de la palabra de Dios, Casi siempre el, el libro de los Salmos y en esta ocasión vamos a, can, a usar el Salmo número 100. Salmo número 100, exhortación a la gratitud. Salmo número 100 y lo vamos a leer eh, eh, a coros o todos juntos más bien. pero que se oiga. ¿Ven, hermanos? Todo el mundo debe tener una Biblia, si no tiene, pues le hacemos llegar una.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 Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ah, bendito Dios. Amén. Dios nos bendiga. Pues, eh, pues Bueno, nos quedamos preparados y siempre hacemos el devocionar. si algunos... Por alguna razón tiene que sentarse porque a veces, pero hablamos eh, a nuestro a nuestro Dios. No sé si hay alguien que estaba para esto, para el devocional. Amén. Si no ponemos a las hermanas que casi siempre lo hacen, eh, creyendo que Dios le va a bendecir. Amén. La gloria sea de Dios. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga hermanos, nos hemos reunido a este lugar para venir a adorar y a bendecir su santo nombre, gloria al Señor, aleluya, yo navegaré, en el océano de tu espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi vida Yo adoraré En el océano de tu espíritu Y allí adoraré al, al Dios, Dios de mi Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Oh aleluya, gloria a ti Señor Te gloria adoro a Jesús, Jesús. bendito Santo Dios Jesús. cuando el Señor hiciere volver la cautividad seremos como los que sueñan cuando el Señor Quiere volver en la cautividad, seremos. Gloria al Señor. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán. Oh, oh. grita fuerte la victoria ante él, Alcen en todo la voz. Canta y danza al triunfo del Señor, porque Él ganó y al enemigo derrotó. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios lo perderá. Guía a su pueblo en la batalla, ante él los enemigos caerán. ¡Oh! Grita fuerte la victoria ante Él, alza en todo la voz. El Dios de Israel, él es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como inciencio la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Oh, oh, oh, grita fuerte la victoria ante él, alza en todo la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó.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 Gloria al Señor. Aleluya, Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya, Gloria, a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Santo y Jesús. de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová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 como saltará con el arpa danzará la lengua de los mudos Al monte de Jehová, celebraremos su poder, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el poco saltará. ¡Para! Bendito sea su nombre, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Santo, santo, santo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito santo, sea su nombre. santo, santo, tú eres, al que está sentado en medio de querubines. Santo, santo, tú eres, santo, santo, tú eres, al que está sentado en medio de querubines. Tu gloria cubrió los cielos, tu gloria cubrió mi ser, por eso es que yo te alabo a ti, santo de Israel. Tu gloria cubrió los cielos, tu gloria cubrió mi ser, por eso es que yo te alabo a ti, santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, al que está sentado en medio de Jerusalén.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 Que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, al que estás sentado. Jerusalén santo es el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar, se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú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 ¡Ver la novia! a tu nombre Padre y alma te adora, Jesús. Gloria al Señor Dios les bendiga hermanos hasta aquí mi parte y le paso el tiempo al hermano Pastor oh, oh. Gloria Ademán al Señor esperanza. aleluya no, ahí viene. Sí. bueno se pueden sentar yo solo quiero decir en lo que el Pastor llega por aquí que felicitamos a todos los padres en este día y que Dios los siga bendiciendo pero especialmente al Padre que nos ha salvado y nos ha dado la vida Amén. El Señor le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos un aplauso grande al Señor en esta hora. Amén. Reconocemos eh, la grandeza, el poder de nuestro Dios y la oportunidad que nos concede de estar en este lugar. Ah, no sé si alguna persona vino con algún propósito de tomar algún tiempo, alguna participación. Ah, creo que todos nos unimos en el, en el buen sentir de... Felicitar a los padres y a, no lo hacemos, no meramente porque sea ya una tradición o una costumbre, sino porque verdaderamente es un reto, una, algo que en el tiempo que vivimos eh, debe tomar, ser tomado muy en serio el rol de ser padre, ¿verdad? de, ser, de, ser, eh, de dar esa talla. Y el Señor le ha puesto esa responsabilidad en nosotros, los, los adultos, para que llevemos a cabo nuestros, eh, nuestro trabajo en la, en la familia. Aprovecho para darle gracias a los hermanos que eh, trabajaron, y si, es posa, si es la palabra correcta, y participaron en el parque anoche o ayer ah, con la actividad de la comida y todo lo que se hizo allí. Wow. Uh, había, había comida para, para dos Walton, yo creo. <risas> Alabado el nombre del Señor y gracias a los a las hermanos. Algunos hermanos no, ni, ni, ni fueron, pero se encargaron de cumplir con la encomienda de, de llevar y de, de participar. Y nos sentimos felices con eso. Bendito el nombre del Señor. Así que eh, le, le damos gracias al Señor por, por todas estas bendiciones preciosas. Que el Señor nos da. Uh, no, no hay ninguna parte especial, no hay ningún alguien que tenga alguna parte, eh, o sea, de, de la iglesia que haya. Eh, bien, sigo adelante, porque, eh, sé, porque sé que estoy haciendo algo que, que no, eh, no, no pensaba hacerlo, no pensaba, estaba en mi aquel. Amén, pero qué bueno, eh, cuando, hay, cuando hay poco no nos toca más, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a, a Cándido Vicente Lucas. La parte de atrás que acaba de eh, llegar al, al área y a, nos gozamos que esté con nosotros y permita al Señor que él pueda ser bendecido y que la gracia de Dios le colme, le bendiga y que un día pueda ser parte de la iglesia de Jesucristo. A, a, a los que alaban y, y glorifican el nombre glorioso del Señor. Estamos en tiempos donde sin Cristo no tenemos mucha mucha eh, mucha garantía de nada. ¿Amén? La, la, la, la Biblia dice que en Cristo estamos completos, es, pero sin Cristo Jesús mismo dijo en cierta ocasión, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos a nuestro Dios, necesitamos... Eh, eh, eh, en, en todo tiempo y especialmente en los días que vivimos más que nada bendito sea el nombre del Señor si no hay nada yo, yo me sigo pero falta eh, una parte interesante y es la de las uh, ofrendas y diezmo uh, algunos hermanos a veces llegan un poco más tarde si llegan pues eh, tienen el privilegio de hacerlo bendito el nombre del Señor y uh, eh, ya tendremos anuncios Uh, más uh, más adelante, pero de mi parte le, le, eh, le digo que el miércoles el, la, hermana, la pastora va a estar en Panamá City predicando en la iglesia del hermano Sepúlveda y uh, la invitación eh, ha sido a toda la iglesia. Creo que el culto es de damas. Así que todos los que quieran ir, pues, se ponen de acuerdo. Panama City de mi casa, a mí me coge hora y media, pero yo, yo manejo muy, muy al límite, muy, y a veces con el tiempo de verano y el calor, Destin se pone un poquito. So, usted calcula el tiempo y sabe a la hora que van, que van a salir. Eh, sería bueno que vayan y apoyen a esta, esta, esta iglesia, apoyen a la pastora. Y también el este, pastor ha estado enfermo allá y eh, necesitan, necesitan ver, verlos a ustedes. ¿Amén? Y yo digo necesitan verlos a ustedes en el sentido de que yo voy a aprovechar para ir a la cárcel. Si no eh, voy a Panamá City, a, si, hay, si alguien puede ir con mi esposa. Si nadie puede ir, pues entonces yo tendré que llevarla, pero... Ah, en la cárcel están surgiendo cosas interesantes y hay una, un tiempo de, de éxodo. Ya casi todos los que tengo ya pues están para salir y quiero dejarles eh, claro lo que allí hemos hecho para que ellos vayan con sus mentes claras de que solamente en Cristo es que podemos encontrar solución al problema de la vida. Amén. Alabado el nombre del Señor al vicio, al, al, al, al, a la, a la cosas que a veces nos rodean y a todo aquello que nos puede llevar a lugares como esos. So, uh, por eso estoy tratando de, de usar el, el tiempo y, y uh, aprovechar allí. La gloria sea para Dios. Y eh, mi hermana lo va a mencionar otra vez, pero le invito a todos uh, para el jueves. El jueves el culto aquí, es de Damas. Pero la hermana me ha dado la oportunidad de traer cierta enseñanza y vamos a estar hablando acerca de lo que es el devocional, el devocional del culto, por qué lo hacemos, eh, cómo lo hacemos, eh, qué buscamos cuando hacemos, con, con hacer todas estas cosas. Muchas cositas, uh, y porque a veces pienso que eh, con el tiempo se le va eh, restando importancia a estas actividades, y a veces la iglesia personas piensa que un devocional, pues es un devocional, lo hace cualquiera, me paro y lo hago. Pero eh, en realidad hay, hay, hay, hay más cosas importantes que hay que considerar y el jueves lo estaremos mencionando. Bendito el nombre del Señor. Nos preparamos entonces para diezmar eh, nuestros diezmos y ofrenda que hemos traído al Señor en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Le damos con alegría a nuestro Dios. Probablemente la semana que viene, la semana que viene, el domingo, traiga otra enseñanza acerca del diezmo en sí. No se vaya a perder por nada. El domingo que viene creo que le va a interesar mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos concedes. Señor, de poder congregarnos en este lugar, con el esfuerzo, Señor, haciendo esfuerzo, haciendo nuestros mejores propósitos, queremos adorarte, queremos rendirte culto, Señor, queremos agradarte y reconocemos, Señor, que una parte de ello es eh, dando, Padre mío, de los beneficios, de los bienes que tú nos das, Señor, traemos nuestros diezmos, traemos nuestras ofrendas, traemos, Señor, con gozo a ti, oh Dios, para la obra camine hacia adelante. Te pedimos, Señor, que tú bendigas. Padre mío, y prospere, Padre mío, este ministerio de una manera especial. Y así, Señor, todas las cosas las dejamos en tus manos. Padre, te pido también de igual manera en este momento, por los hermanos que están ausentes, están enfermos, están en problemas, en necesidades, que tú seas con ellos y que la bendición tuya, Señor, llegue a ellos, Dios mío, y que ellos puedan ser motivados y bendecidos y puedan, Señor, en este día alcanzar de tu gracia. Padre, todas las cosas las dejamos en tus manos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Dios le bendiga. Solamente en Cristo. Solamente, solamente en, Cristo. en Cristo. A ver, hermano. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Su en él, Hay otro nombre. Solamente en, solamente, en solamente en Cristo, solamente, en Cristo, la salvación, ven, ven que hay otro nombre, Le hablo a los hombres, solamente en Cristo, aleluya sí, Señor, solamente en Cristo Jesús, la salvación, la salvación. No hay otro nombre dado a los solamente en Cristo. Oh gloria a Dios en Cristo, solamente. la salvación encuentra en él. No hay otro nombre. el nombre del Señor. Puede tomar su lugar, Ay, hermano, muchas gracias. Puede sentarse cómodamente. Ah, hoy, hoy creo que nos vamos a ir temprano a seguir la fiesta, ¿verdad? Eh, creo que todavía hay mucho, muchas sí. eh, piezas por allí, guardadas. Y bueno, ah, amén. Qué bueno es el Señor. Le damos a Dios la gloria porque eh, su bendición es grande. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Déjeme cambiar de, de micrófono acá para poder. Ah, yo, yo decía en días atrás, eh, no puedo recordar muy bien, mi mente llega hasta, hasta esta mañana. Me habla de ayer, a lo mejor no me acuerdo. Ah, decía yo un tiempo atrás que nosotros somos bendecidos con la música. No sé, no sé si se acuerdan que yo hablaba acerca de que nosotros tenemos una grande bendición eh, con la música. Y me hace a mí pensar que las bendiciones es como una planta, hay que cultivarlas. ¿Están conmigo? Eh, hay que darle cultivo. Usted toma una planta, hay personas que compran una planta y, y la semana siguiente se, se le muere porque no saben cuidar la planta. Uh, otros le ponen mucho interés, mucho cuidado y la planta florece, se pone bonita y esa es la idea. Uh, pero eh, lo que quiero decir es que si Dios nos ha dado bendiciones, no es para que simplemente lo anunciemos y digamos, eh, estamos bendecidos, es para que hagamos algo con esa bendición. Amén. ¿Sabe por qué? Porque de otra manera corremos el riesgo de que el Señor la quite. Jehová dio y Jehová lo quitó. Yo los bendigo con tal cosa, con estas bendiciones, no las usan. Pues hágalo ustedes entonces sin la bendición. Amén. Ah, aquí hay personas que tenemos que aprender, y, dime, y hablo en, en términos general, tenemos que aprender a rendirle un culto a Dios, a abrir nuestra boca y, al, y, al, y alabar a Dios con confianza. Porque, escúcheme bien, a eso es que hemos venido. Nadie debe de sentirse extraño en un culto de una iglesia evangélica. No, no sé en otros lugares cuáles sean sus su formas, pero en una iglesia evangélica, si usted entra, no debe de sentirse extraño de que esté la gente alabando a Dios. Porque a eso es que, se, es que llegamos. Y lo hacemos. Uh, so, eh, la Biblia, hemos aprendido a través de la Biblia que eh, en medio de la alabanza está la bendición. La bendición está en medio de la alabanza. La alabanza sube y el fuego o la bendición cae. La alabanza sana enfermos. La alabanza toca corazones, la alabanza aún cuando cantamos, Dios está tratando a través del cántico, y el cántico que cantamos rutinariamente siempre. Pero eh, cuando la Biblia dice que cantemos a Dios cántico nuevo, no quiere decir que tenemos que traer un cántico nuevo todos los días, o sea que no, no. lo que está diciendo es que sea el cántico hoy un cántico nuevo. Lo que cantamos ayer ya cantamos. Si, can si cantamos la misma, la misma melodía, que sea el cántico de hoy. ¿Están conmigo? ¿Me doy a entender en eso? Que sea el cántico de hoy, cantar al Señor un cántico nuevo. No podemos decir, bueno, yo canté ayer, yo alabé ayer, yo hice ayer, ya ayer se fue. Y no podemos echarlo para atrás ni, ni poder eh, hacer nada con él. Bendito es el nombre del Señor. So, eh, tenemos y yo estoy pidiéndole a Dios que me dé... A sabiduría. Yo estaba orando, y más bien estaba meditando más que orando, eh, eh, precisamente no sé si fue anoche o la noche anterior en mi casa, y, y hablando así con Dios, usé una expresión que en mi vida nunca la había usado. Y le dije, Señor, mira estas cosas, mira esto, mira esto. Y, y empecé a hacer un panorama y le dije, Señor, Ayúdame porque yo soy un tonto. Y a veces no sé qué hacer. Ay, yo soy un tonto. Yo no, no, no sé qué, cómo, cómo hacer las cosas para que... Pero qué, qué bueno es cuando el Espíritu de Dios nos guía. Sabemos, Usted sabe que la Biblia dice que el Espíritu de, del Santo, el Señor lo envió a qué? Para hacer qué cosa? Guiarnos a toda verdad a toda justicia. Bendito el nombre del Señor. So, uh, si, si alguien de, de necesita sabiduría, demándela de Dios. Me enseña un versículo. Uh, o, o pídala a Dios, o búsquela en Dios. ¿Amén? La gloria sea para Dios. Pídale a Dios. Y, y, y no, no crea que usted está fuera de... Está dentro de lo que es el propósito de Dios. A Dios le podemos pedir con toda confianza. Pero eh, me refiero a que nunca había yo mismo ido delante de Dios a decir, Señor, yo soy un tonto, usando estas palabras. A veces vamos de Dios y queremos hablar como, como, como, como eh, muy, no, Señor, soy, soy tonto. Necesito que tú me ayudes, me, me, me, me dé ayude, me, me gracia, porque la verdad que no, no, no, no, no sé cómo hacer cosas que produzcan, eh, pero la gracia de Dios nos ayuda. ¿Están conmigo, hermano? Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que si le pedimos, él responde. Porque el que busca haya, el que toca se le abre y ¿qué más? Y el que pide recibe, el que busca haya, alabado ha, ha el nombre del Señor. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo de que podemos hacerlo con la confianza de que Dios es nuestro Padre, es nuestro Padre. La gloria sea para el Señor. Bueno, uh, vamos entonces a la plática de hoy. y Qué bueno que tenemos mucho tiempo porque hoy yo no tengo mucho que decir, solo vamos a ir temprano. Y con su permiso me, me, me voy a quedar aquí para poderme dirigir mejor en lo que quiero decir. Día de los Padres. Ter el tercer domingo del mes de junio, aquí en los Estados Unidos, no sé en otros países si es lo mismo, tal vez cambian los, las fechas, es el Día de los Padres. Uh, Mayo es el día de las madres. Y cada, eh, eh, he estado mirando ciertos calendarios y dice que, eh, que hay eh, días que ni, ni, ni nosotros ni lo sabemos. Creo que esta semana había, eh, era día de, del ting ting, ¿ah? El lunes era el día del, del, del, de los teenagers o de los tings. Los y digo, wow, ¿de veras? Y yo, y yo me lo perdí porque no, no. No lo sabía para yo celebrarlo, pero bueno. Uh, uh, lo que quiero decir es que hay muchos días, pero en realidad son temas que verdaderamente tienen mucho que aportar a nosotros, el creyente. Hay, hay muchas cosas, eh, mucha responsabilidad en, el, en la palabra padre. Eh, es, es algo que que vamos a, a mirar. Ahora, como forma, como vi en, en vía de introducción, voy a hacer, eh, voy a hablar, voy a hacer alguna, eh, a traer algunos pensamientos. Uno de ellos es, hay por ahí la idea de que los hombres, cuando van a ser padres, prefieren que sea un varón. ¿Es cierto eso? ¿A mí, ¿Hay esa idea por ahí? ¿O, es que yo lo he, o, o no tiene chiste eso? ¿Sí? ¿Tiene? ¿Es sí? tiene sí verdad que sí? Y digo eso porque yo lo he, ido, lo, lo he leído en historia y hasta en canciones y poesía he escuchado acerca de de, la, del, de, la, de, la, de la aquel del padre querer, que sea, a, a, al hombre saber, eh, voy a ser padre, quiero que sea un hijo, quiero que sea varón, eh, porque si es varón eh, eh, me lo llevo para el parque a jugar pelota cuando esté creciendo, me lo llevo al, al, a la playa a, pe, a pescar y pasamos el tiempo y empezamos por ahí a pensar y a buscar razones por qué queremos que sea un varón. Que ha dicho, dicho sea de paso, a veces se nos olvida todas esas cosas y no terminamos haciendo nada. El niño aburrido en la casa y no lo llevamos a ningún sitio. Pero al menos eh, eh, eh, están conmigo en eso, de que existe esa idea, ¿verdad que sí? Ok. Bueno. En nuestra cultura... Y en otras culturas, en tiempos primitivos, vamos a ponerlo de esta manera, en tiempos primitivos, tiempos del Antiguo Testamento, en culturas, en otras culturas y aún en las nuestras, había la idea, el mismo sentir de que el padre siempre quería que el hijo fuera varón. En el Antiguo Testamento existía la idea del primogénito, primogénito, ah, y siempre se le daba, dicho sea de paso, en el pueblo de Israel existe el concepto de que los niños que nacen en un matrimonio son del padre, no de la madre. Llevan su apellido y están a su cuidado, y sobre todo, si usted busca las genealogías, las descendencias y ascendencias en la Biblia, se va a dar cuenta que casi todos los que aparecen son nombres de varones con excepción de Raad y otros que aparecen en ciertas eh, eh, listas de, de, de personas que, uh, eh, que vienen desde Adán hasta Cristo, como como como cabeza, como, como fuente eh, o dirección apuntando a, a, a lo que ha de venir. So, en el pueblo de Israel, eh, el varón tenía mucho, mucho... Uh, era, era muy deseado que la mujer tuviera un varón. Le voy a decir por qué. Existía la idea y el pueblo de Israel sabía que había una profecía que de ellos de una mujer judía, iba a venir el Hijo de Dios. Y todas las mujeres querían tener un hijo. Todas las mujeres querían tener un varón pensando que eh, sería yo bienaventurada y dichosa de ser la madre de ese Mesías. Y de hecho, sea de paso, así sucedió en la Virgen María. So, repito, no nos, no nos extraña que aún en nuestros días y en nuestra sociedad, eh, como la conocemos, eh, exista el, el aquel de que eh, voy a ser padre, eh, que sea varón. Claro, he leído historias de personas que han pensado así y luego cuando le nace una niña, la han llegado a querer más todavía. Eh, eh, es cuestión de... de, de es cuestión ya como de, de, de, de, de gusto, me gustaría que sea. Pero usted diría, ok, ah, pero ese es el hombre que, que desea que el, primer, que el hijo que nazca o el que, el que al nacer sea varón. Ah, y tal vez la mujer dice, pero ¿y nosotros las mujeres qué? Bueno, los, la mujer. Eh, algo interesante y eso está en la Biblia y quiero que usted lo vea conmigo vamos a buscar la Biblia para mirar esto en el Evangelio según San Juan en el Evangelio según San Juan capítulo 16 verso 21 Nos, nos vamos a dar cuenta de que no solamente el hombre estaba con el aquel de que, oh, que sea varón, que sea varón, sino también la mujer. Y tiene y tienes su razón y ya voy a explicar por qué, aunque ya prácticamente lo he dicho. Lo tienen todos. es San Juan, capítulo 16, verso 21, lo leo y dice así. La mujer cuando da luz tiene dolor. Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, y aquí se, se inclina rápidamente a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Oh, wow. Yo a veces leo ese texto, lo leo y lo, lo, lo leo, y, lo leo y, y después que lo leo me, me, me pienso y digo, ¿de, de, de vera? Aún la mujer deseaba, o sea, se goza de que haya venido un hombre al mundo. Y vuelve a lo que dije ahorita en cuanto al pueblo de Israel: era aquel de esperar el Mesías. Y todo el mundo, toda la mujer, todo el pueblo, tanto el hombre como, eh, como la mujer, eh, quería ser. Eh, también existía otra, otra, otra idea, eh, y lo vemos en la historia de Raquel y Lea. ¿Se acuerdan de esta historia? Eh, Raquel decía, si tengo un varón, un hijo, mi esposo me va a querer más. Porque le he dado un hijo, lo cual no necesariamente eh, tenía razón ni iba a resolver su problema que estaba asistiendo allá, cuando vamos a entrar en eso. Pero, eh, repito, aún la mujer también... Eh, cabe la idea de pensar que, uh, que el varón, que es un niño, eh, pues que, quería que sea. Que sea. Ahora, mi, mi personaje que quiero hacer énfasis en esta tarde o noche, ya vamos a, a, a anochecer todavía también la tarde, uh, es... La, eh, es un hombre, la historia de un hombre, padre de un padre, de una hija de 12 años. Y la historia está en la Biblia, es, es, es muy clara, la vamos a mirar. Un padre que nos va, vamos a mirar cómo este padre, hasta dónde él llega, por su hija. Porque vuelvo y repito, de la misma manera que se ha escrito mucho acerca del, del hombre desear que su hijo, que su, lo que van a nacer sea hijo o varón, también se ha dicho que muchos han sufrido la decepción, por así decir. Oh, espero un hijo, pero llegó una hija. Y luego ha sido. Eh, la persona más querida de la casa. So, eh, eh, no, no, no, no vayamos nosotros a inclinarnos a varón o hembra en cuanto al amor se refiere. El amor de madre, el amor de padre, nos, se quiere igual. ¿Se da cuenta? Eh, solamente eh, eh, de que a veces, eh, repito, como dije ahorita, usted le pregunta a estos hombres, eh, ¿quieres, tú ¿vas a tener un hijo? Vas a, vas, a, vas a ser padre que quiere que sea eh, varón o oh, sí, sí, que sea varón? Lo voy a llevar a, a la playa, lo voy a llevar al parque a jugar pelota, voy a, vamos a, a, a pescar. Y nada de eso a veces se lleva a cabo. Simplemente es una forma de decir. La historia que quiero que compartir con ustedes rapidito y como antes dije, la garganta se me está... Eh, poniendo vieja, yo creo, pero uh, está en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, uh, verso, verso 19, vamos a mirar, y el personaje que voy a hablar o el hombre que me voy a referir se llama Jairo, Jairo. Y la historia narra a Jairo y su hija de 12 años. Ah, no sé si usted ha encontrado el nombre de la hija, pero yo no lo pude encontrar. Ah, eh, pero eh, vamos a mirar esta historia y vamos a mirar hoy día de los padres eh, cómo este, este hombre Jairo eh, muestra claramente que ser padre no tiene nada que ver con que si es hembra o varón. Y dicho y déjeme decir algo, yo sé que aquí ustedes ya pues eh, entienden esto y, y, y saben, pero he escuchado a veces por ahí la expresión de que, no, yo tengo un machito. No, usted no tiene un machito, machitos son los perros, los animales, los hombres somos varones. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ah, machos son los caballos, machos son los, los animales. Si usted dice, nació en mi casa un macho, pues está hablándome de tal vez de, de, de, la, de, de la cabra que parió un cabrito. Ah, pero eh, cuando la mujer da luz, da luz un varón. En este caso que leímos ahorita de, de, de Juan, dice que trae al mundo un hombre. Bonito, bonita, bonita forma, ¿verdad?, de ponerlo. Bendito sea el nombre del Señor. So, capítulo 5 de Marcos, de Evangelio según San Marcos, uh, encontramos la historia de este hombre llamado Jairo. La historia empieza cuando Jesús llegó a la tierra de los gadarenos, y ya te sabe la historia de los gadarenos, cómo Uh, surgió el, el, el, la, la sanidad de un endemoniado y, bueno, uh, luego Jesús decide tomar el barco e irse a otro lugar uh, o a, a la otra ribera. Y vamos a comenzar en el versículo 21, más bien, el versículo 21 eh, Marcos 5:21 Dice, pasando a la otra ribera Jesús en una barca a la orilla o a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, mucha gente, y él estaba junto al mar. Versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Vamos a detenernos ahí por un momentico. ¿Quién era Jairo? El nombre Jairo es un nombre griego. Jairo, nombre griego. Y si, si ustedes de los que les gusta buscar qué quiere decir Jairo, quiere decir Alegría o gozo, eh, son las definiciones del nombre Jairo. Pero este hombre se, llama, se llamó Jairo uh, y dice la historia, el versículo eh, 21 que empezamos a leer, que era un principal de la sinagoga. Bueno, ¿qué era Jairo? Un principal de la sinagoga. ¿Qué era un principal de la sinagoga? Le voy a decir dos, dos cosas que no eran. Primero, no era un fariseo, no era un escriba. Si hubiera sido un escriba o un fariseo, la historia no lo presenta de esta manera. A los escribas y los fariseos había que presentarlos como escribas y fariseos. Porque era una ofensa a su alto eh, grado de, de. Y tenían que ser llamados de esa manera. Que dicho sea de paso, es cierta, es cierta forma, tiene su razón de ser. ¿Están conmigo? Hoy día vivimos en una sociedad, y me, me, me preocupa a veces la niñez, porque a veces crecen sin el aquel, en Puerto Rico decíamos, sin, sin buenas costumbres. Pero ah, es, en el, en el, de que se le enseñe, a que las personas, si tienen un título, eh, merecen ser reconocidos. Están conmigo. Vamos a hablar de organizaciones. Vamos a coger, por ejemplo, la, la, la, los más principales, los militares. Si usted está en el, es un militar, y usted podrá tener el rango que tenga. Pero si hay alguien que tiene un rango más grande que usted y se llama Juan, usted no le va a decir, oye, Juan, ¿cómo tú estás? Usted lo llama por su, por su rango, por su posición. De otra manera, se busca un problema. Porque le faltó a un mayor de, de dedicarle el aquel de reconocer su título. Solamente en la historia, y yo me gusta leer la historia, estaba leyendo en la historia cuando la guerra del de, de Golfo, de, de, la, guerra, la guerra del Golfo, leí una historia de que un soldado fue a la guerra, peleó creo que por cuatro años, pero peleando en, en, en la guerra. Eh, por dos, tuvo dos años en combate, pero a los dos años le dieron un pase, regresó a, a, a los Estados Unidos, pasó un tiempo un tiempo con la, con la familia, y luego fue depuesto otra vez al Golfo y volvió a, a, a pelear y estuvo seis años peleando. A los seis años ya la guerra se empezó a, a, a terminar, ya las cosas empezaron a calmarse, y él por fin decidió, eh, se le dio licencia para que regresara a los Estados Unidos. Y acabándose de apearse del helicóptero que lo Trajo en esa ocasión al, al aeropuerto donde lo estaban esperando. Había uno, uno de estos mayores, de estos orgullosos, con su, su pecho para afuera, parado en la puerta. Y todos los que entraban tenían que saludarlo. Pero este señor le pasó por el lado como si nada. Y el hombre que estaba en la puerta los llamó y les reclamó. Y dice, oh, ¿no te das cuenta que yo soy, tengo un grado más alto que tú y que debiérame saludarte? Y él le dice, no, yo sí, no me, no, no, no, no, no, sí me he dado cuenta de su título. Lo que usted no se ha dado cuenta es de dónde yo vengo. Y de donde yo vengo yo no saludo a nadie. Yo vengo de pelear, yo vengo de la guerra. Y usted aquí parado con su camisa blanca y con su uniforme limpiecito, yo vengo con las botas sucias. Así que si no lo saludo, haga lo que usted quiera. Esa historia leí. Y dice que el hombre que le estaba reclamando se cayó la boca y dijo: a la, la verdad que yo soy el que debo de saludarlo a él. Porque él viene de, del combate. Pero, pero es, es, es, es, es, es lógico, es, es natural, es, es uh, uh, yo, inclusive yo tuve una experiencia, usted sabe, usted sabe lo que son los concilios, verdad que sí. ¿Saben lo que son los concilios de las iglesias? cuando pues hay concilios de, de, de iglesias que se reúnen. Pues yo he trabajado en, he trabajado con tres concilios, pero uno fue por un tiempito muy corto, pero he estado envuelto en dos concilios o dos organizaciones diferentes. Una vez me envolví y siempre me ha gustado ser eh, eh, fácil, ah, hablador, a veces me gusta ser, qué sé yo, eh, eh, bueno, el asunto fue que parece que por el hecho de tener cierta confianza, eh, eh, eh, me encontraba con un grupo de los oficiales o los ejecutivos y comité, cometí el error de decirle a un ejecutivo: le dije tú. Y ese señor se enojó. Pero enojado. Yo soy un ejecutivo. Tú no me puedes decir a mí tú. Te tiene que tratarme a mí usted. Yo dije, ah, yo dije, ok perdón, eh, tal vez la, la minorancia o, o, o, o el abuso de confianza, pues, le, le, porque todos estábamos en el, mismo, en el mismo trabajo, en la misma afán de lo que era el trabajo de, de la organización, y le, le, le, le dije tú, ¿qué usted piensa de eso? Bueno, tal vez él tiene razón, de, tal vez yo debía haberle tenido la reverencia, el cuidado de llamarle, eh, reverendo o, o, o, o, o ejecutivo, o, o, o qué sé yo cuál era ni el título de él, creo que era un secretario de la, de, de, del distrito. Pero lo que quiero decir es que es bueno nosotros aprender estas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque estas cosas se aprenden desde el hogar. Cuando nuestros niños aprenden a mirar a papá, no como el hombre que entra y sale y que viene todo sudado y que a veces le quitamos. No, no, cuando lo entendemos a respetar y a darle el aquel de que es mi padre. ¿Están conmigo? Que él es el padre, que ese él es el, el varón de la casa, que es el que trae el sustento de la familia. Yo nací en un hogar prácticamente donde estas cosas eran parte de nuestra disciplina. Yo no me acuerdo haberle dicho nunca a mi mamá ni a mi papá, tú, siempre era usted. Siempre fue usted. Y yo viví con mis padres hasta la edad de 23 años, siempre usted. Y he, he hablado con esto, esto lo hemos dado en, en, en reuniones y he hablado con ciertos grupos y, y, y dicen, no, es una falta de respeto. Y yo digo, ¿sabe qué? Si tú me vas a decir usted y me va a faltar el respeto diciendo usted, mejor que quédese callado, no me diga nada. Pero si, si la palabra tú eh, eh, me va a llamar pastor tú, Uh, y me lo dice con cariño y me lo dice con respeto, ¿por qué no? Yo lo acepto. ¿Sabe por qué? Porque para mí el tú es, un, es, una, es una forma de hablar familiarmente, con cariño, con confianza. Y dicho sea de paso, en la Biblia la palabra usted no existe. Aún a Dios le decimos tú con excepción de algunas personas que vienen de ciertos países, que se le ha enseñado a que Dios se le dice a usted, y no tengo problema con eso. ¿Sí? Yo, yo he aprendido esas cosas, que eh, el tú es muy familiar. Eh, inclusive, a veces cuando, eh, tú para aquí, tú para allá. Pero si hago cualquier cosita, y me dice, oye, usted, se está por, ya cuando me cambian de tú a usted, ya como que algo anda mal. ¿Sí? No, sé, no, sé, no, no, ¿No ha pasado eso? A usted no le pasan esas cosas, eso solamente me pasa a mí, pero uh, he estado entre, entre la familia y, y ven para aquí, y ven para allá, y, y, y, y tú, y esto, y ven, y ven. Pero cuando hago cualquier cosita, oye, bienvenido. Oh, yo digo, ¡oh, oh! Al, algo, algo, algo me pasó, porque, pero ya, ya, ya es como una forma de decir, a ah, eh, la regate, ¿no? Bueno, todas estas cosas nos hacen entender que Jairo no era un, un, un, un eh, fariseo o un escriba, ah, pero la historia nos enseña que en la sinagoga habían diferentes ministerios o posiciones de personas que trabajaban en el templo. Y la posición de un, de un eh, principal de la sinagoga tal vez equivalía a lo que para nosotros hoy es un diácono o una persona que tiene cierto grado o cierto nombramiento en la congregación y hace una persona importante. ¿Están conmigo? So, cuando el texto dice entonces en el versículo eh, 22, vino uno de los principales de la sinagoga Podría, probablemente era un laico, pero con alguna eh, con alguna forma de, de cargo o eh, nombramiento en el templo que era sobresalía a los demás laicos. ¿Están conmigo en eso? Por eso la, la, la palabra usa aquí. Porque vuelvo y repito, los fariseos y si los escribas, a esos había que decirle fariseos y, lo, y escriba. Si, si no te llevaban a la corte te descomulgaban. Porque para ellos el título era más que cualquier otra cosa. Yo creo en la amistad, yo creo en la confianza, y si alguien me dice tú, y yo le digo tú, y si nos ponemos podemos comunicar con respeto dentro de esos términos, qué bueno, no tengo problema con eso. Siempre trato de tener el cuidado de decir Usted a las personas, especialmente a las damas, pero, repito, soy muy, muy flojo en esa parte y a veces le digo a tú a, a ciertas personas, porque ya tengo como cierta confianza, cierto, eh, qué sé yo, eh, nos, nos llevamos bien y, y, y hasta la fecha nadie me ha, me ha reclamado. Porque hay personas que les reclaman, ¿verdad? Sí, hay personas que dicen, ¿y por qué me está tuteando? ¿Y, ¿Y quién te ha dado a ti que, que me ande tuteando? ¿Sí? ¿Verdad? Pero, eh, repito, eh, Jairo, un principal. Y luego que le vio, que vio a Jesús, se postró a sus pies. Un padre que viene con una necesidad de su hija de 12 años. Un padre. Un padre tal como lo que estamos aquí. Y el versículo 23 dice: Y les rogaba a Jesús, les rogaba a muchos, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Wow! El jueves pasado escuchamos un hermoso mensaje acerca del poder de la oración, o de la fe, perdón, el poder de la fe, ¿se acuerdan de eso? ¿De veras? El poder de la, de, de, de, la, de, la, de la fe, lo que la fe, la, la misma Biblia dice que la fe mueve montaña. Si tuviere fe como un grano de, mont, de, de mostaza, bien pequeño, podría decirle a este monte, muévete. Y se mueren. Claro que estamos hablando en formas figuradas. Mi hija está agonizando. ¿Cuántos saben lo que es agonizando? Se está muriendo, está en agonías. Eh, está entre, entre casi muerta, como decimos. Eh, una, una expresión que yo nunca he podido entender, pero la acepto porque está en la Biblia, casi muerta. La Biblia dice que cuando Jesús, cuando el publicano y el fariseo y los demás pasaron donde estaba, lo, dice que estaba medio muerto, casi muerto. Bueno, yo, nunca, yo siempre he creído que o está muerto o está o está vivo, pero ¿cómo, ¿cómo puede estar medio muerto? Siempre he creído que eso es como la mujer encinta. Una mujer o está encinta o no está encinta, pero no está casi encinta. No está media, media encinta. Bueno, eh, entonces las, eh, Jairos viene con un clamor porque su hija está agonizando, y, pero él hace una Confesión. Escúcheme bien los padres, porque como padre, si, si nunca, si, si todavía no te ha tocado es, es, es, vivir una, un momento difícil como padre, eh, te va a llegar, te puede llegar en cualquier momento. Y la confianza y la fe que tú tengas, y eso me hace a mí pensar que la fe y la confianza que, es, que Jairo tuvo o tenía en Jesús para ir y postrarse y hacerle esta petición tiene que ver con su posición de principal en la, en la sinagoga. No era un simplemente eh, eh, laico con las manos cruzadas allí, sino que era alguien que era activo, que veía, que entendía, que escuchaba lo que era el, el moverse de, de, de lo que era la sinagoga en aquel entonces. Pon las manos sobre ella. Ven, pon las manos sobre de ella para que sa, eh, para que sea, sea salva y viva. Y dice el versículo 24, y fue pues con él y le seguía una gran multitud. Pero algo sucede. Algo sucede y es que de repente una señora que tenía una enfermedad, precisamente de 12 años, de enferma, se cruza en su camino. Y ya usted sabe la historia, no la vamos a mencionar. Me, me imagino yo a Jairo eh, rascándose y pero ¿por qué este está atendiendo a una mujer que hasta cierto punto es inmunda? por su condición de, de, de su sangrado, la de, podía declarar, era, era inmunda. ¿Y, ¿Y por qué? Es, yo, mi hija se está muriendo. Mi hija se está muriendo. Pero la historia no menciona más a Jairo, la historia se inclina a, a, a, a, a, de a hacer declaración acerca de la mujer del flujo de sangre Uh, y, y, y es hasta el versículo 35 donde continuamos. ¿Están conmigo? Sobrancamos el versículo 35. Dice que mientras él aún hablaba acerca de, de, la, de la condición eh, y del azote que esta mujer tenía, uh, mientras aún él hablaba del problema de la mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha... ¿Para qué molestar más al maestro? Se murió. Tu hija ha muerto. A lo mejor si hubiera sido yo, hubiera tocado a Jesús y le dije, te lo dije que se estaba muriendo. Te lo dije que estaba agonizando. pero en el versículo 36 dice pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas, cree solamente cree solamente Hay veces que, nos, me, me, me llama la atención la expresión cree solamente, o sea, solamente cree, porque hay veces que nosotros los cristianos creemos, pero queremos arreglar los problemas. No solamente nosotros hoy día, en, en la antigüedad, hombres de Dios, Moisés, por ejemplo, se encontró frente al mar con el faraón a sus espaldas armado hasta los dientes, los lados montañas, no estaba atrapado y Moisés era creyente, lo había dado mostrar, pero cuando se vio en esa situación que hizo él se fue a orar, o sea pedirle, y Dios le dije ¿por qué pides a mí? el palabras no es tiempo de orar simplemente dile al pueblo que marche cuando le dan la gloria a Dios vamos a dejar eh, por supuesto, eso no le resta valor a la, a la oración, simplemente que hay momentos y la expresión que Jesús le dice aquí es, cree solamente, no trate de hacer más nada, eh, quédate callado, no trate de argumentar en ninguna otra cosa, simplemente cree. Bendito, ¿cuánto le dan la gloria al Señor hermano? Mm, qué bonito es nuestro Dios, ¿verdad que sí? el versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino, que, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. La palabra alboroto me hace pensar que lo que, lo que había era como medio desorden, ¿no? Ah, eh, y todos los que lloraban y lamentaban mucho. Ah, yo estoy seguro que usted haya escuchado esto anteriormente, pero hubo un tiempo, y no sé si todavía haya la costumbre en, en, en, nuestros, en nuestros países o en, en nuestra, eh, nuestras culturas, pero en ciertos lugares, se, cuando una persona muere, se alquilan personas para que lloren. ¿Verdad? Usted sabía eso, ¿verdad? Se alquilan personas. Eh, eh, ¿Se murió Juan? Bueno, pues vamos a alquilar, llamar al fulano y hasta aquellos para que vengan y lloren. Y tal parece que Jesús lo que vio fue usar Cuando el texto aquí usa la palabra, la palabra en el 38, terminando el texto, dice, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaba mucho. En el siglo 39 dice que entrando él le dijo, ¿por qué alborotáis? Mi Biblia dice, ¿por qué alborotáis? O sea, ¿por qué causa tanto alboroto, te, te parecen. Porque de acuerdo a lo que yo he leído, estas personas que eran alquiladas para, para llorar en los funerales, eran expertos. Y, y es algo que, no, no, no es que yo quiera entrar, es una cosa delicada, pero eh, a, a veces, a veces eh, está el, el muerto ahí y la viuda ahí lloró y lloró y se, se calmó un poquito y ya, pues, se resistió. Y de repente llega otro familiar y empieza a llorar otra vez. ¡Ay! Y a llorar otra vez. Y vuelve y se consola y a las dos horas llega otro grupo más y ay, a llorar otra vez. ¿Nunca usted ha visto eso? verdad que no? ¿Sí? Oh, Ok. Sabe que eso es natural. La Biblia dice que lloremos con los que lloran. Compartimos. Y el llorar es bueno. ¿Usted sabía eso? Llorar es bueno. El llorar sana las emociones, los sentimientos, los saca, nos sana. Hasta sana las heridas emocionales. Por eso es que esa misma viuda que está ahí llorando a su esposo a veces por tres días mientras lo, hasta que lo entierran y llora que llora que llora, y no hay quien la consuere, lo entierran y dos meses más tarde se casa otra vez. ¿Por qué? ¿Hay algo extraño en eso? No, no necesariamente. Ni era que era hipócrita tampoco, simplemente que el llanto sanó. Y la vida continúa y hay que seguir adelante. está conmigo? Bueno, <ríe> alabado sea el nombre del Señor. Eh, la, la vida continúa. ¿Cuánto le dan al Señor la gloria, hermano? Un padre ejemplar, un padre que debemos de mirar y darnos cuenta de, de aquel de Jairo en su cuidado de, de cómo... Él se porta delante de Jesús. Primeramente, se hinca, le rinde reverencia y le suplica que haga algo por su hija. Haga algo por su hija. Y la historia dice, para terminar, que, eh, que las que estaban allí en versículo 40 se burlaban de Jesús. Porque él le decía, el versículo 39 dice, le dijo, ¿por qué se alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando afuera a todos tomó al padre de la niña y a su madre. que eran los padres de la niña, el versículo que final del 41 dice y a los que estaban con él entrando a donde estaba la niña, el versículo 41 tomó la niña de la tomó tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. el versículo 43, para terminar, dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Se le diera de comer. En otras palabras, eso quería que la gente entendiera que la muchacha estaba sana. Y, la, y, y, y, y, y después de una larga enfermedad, eh, comer era muy saludable. ¿Qué, ¿Qué enseña toda esta historia? ¿Qué nos enseña? Bueno, primero, a Jairo, un hombre, principal de la sinagoga. Podríamos decir alguien entendido, alguien, algún, alguien creyente, alguien que eh, conocía y entendía y escuchaba la palabra de Dios porque se leía cada sábado en la, en, en, en la sinagoga. Escuché, estaba, estaba completamente saturado de lo que era, pero él sabía y pudo reconocer en Jesús que él tenía la solución al problema grave en el cual se encontraba. Eso es confianza. Él confiaba en que su hija estaba agonizando. Cierto, él, él lo, él lo, él lo, él lo uh, declara. Él dice, sí, mi hija se está, está muriendo, se está agonizando. Pero si tú vas, ella sanará. Y esa y esa es la... si Podríamos buscar muchísimas ideas acerca de qué enseñanza nos enseña esto, pero esta es la enseñanza básica para mí y para todo creyente. En el momento en que se levanta una crisis como esta, o peor, y no tiene que ser un una persona físicamente muriéndose, puede ser una relación que se esté muriendo. Puede ser una relación que se esté muriendo. Puede ser una, una, algo que, que, que, que vemos que va rumbo al abismo. Él tomó, fue de Jesús, le adoró, le reconoció y le dijo, ven, pon tu mano y se arreglará el problema. La muchacha vivirá. ¡Qué confesión! ¡Qué confesión! Ahora, eh, eh, repito nosotros los padres nuestros hijos siempre serán nuestros hijos nuestras hijas incluyendo uh, las, las hembras o la, eh, sabe que eh, vienen momentos difíciles vienen momentos difíciles vienen momentos eh, que no tenemos a otros que ocurrir a quién me ocurrir Llegan malas noticias. A veces tenemos que ser hasta nosotros mismos portavoz. No sé si la hermana Vilma me da la licencia para decir esto, pero en, en, eh, una vez estaba yo trabajando en la clínica, eh, cuando yo trabajaba aquí en la clínica, yo servía de intérprete a los pacientes que nos hablaban inglés. Me llama el médico que vaya a su oficina porque necesitaba que le ayudara con el inglés. Cuando yo voy, era la hermana Vilma, no nos conocíamos, yo creo. Eh, simplemente la conocía ya por primera vez. Y el médico. Eh, hay médicos que les gusta darle mucha vuelta a los problemas y, y qué sé yo, pero es, este doctor fue, fue directamente al grano. Le dice: explíquele a esta señora que ella tiene cáncer. Y yo dije, ay, oh, ¿cómo le digo yo a una señora que tiene cáncer? Yo creo que estaba más, más, más aprieto, el que estaba más aprieto era yo. Pero ese era mi trabajo. Y le digo a la hermana, hermana, esto es lo que el doctor dice. Y la hermana, por supuesto, recibió la noticia, se, se puso... Eh, la, la, la, la movió un poquito y qué sé yo, y uh, la consolamos y hablamos. Pero eh, a veces vienen momentos que tenemos que hacerle frente a malas noticias. ¿Están conmigo? Pero nunca ninguna cosa es tan difícil que tener la falta de Dios en nuestras vidas que llegue la mala noticia, que llegue el problema y que en nuestras vidas no tengamos la fe para pedirle al Señor, ni creerle a Dios. Esa es la solución, esa es, aun cuando las cosas puedan concluir en un desastre, pero mientras estamos en el Señor, recuerdo la historia de David, con esto termino, David, el rey David. Por causa de su pecado, eh, su esposa, y no vamos a entrar en lujos de detalles, pero su esposa tuvo un niño y el niño enfermó y estaba para morir. Y lo pusieron en una recámara y solamente los sirvientes estaban pendientes del niño. David estaba... ¿Qué hacía David? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene que conocer la historia? ¿Mientras? ¿Ah? Se metió y se tiraba al al piso a llorar y a clamar y a buscarle, se vistió de silicio, se vistió eh, clamando a Dios para que el Señor sanase a su hijo, porque él sabía que estaba muriéndose. Y estaba bien afligido. Imagínese usted un padre que reconoce que su hijo está ahí, que ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni iba donde estaba, pues, de... Por, por no verlo, solamente los siervos entraban y estando él en esa angustia y en ese dolor de repente vienen los siervos y, y, y David le dice ok, el niño se murió ¿verdad? sí David, sí Rey, el niño murió ok pues púngame, búsqueme ropa limpia y denme de comer <risa> eso fue lo que él hizo y los mismos siervos le dicen, pero cuando el niño estaba enfermo, tú estabas angustiado y ahora que se muere, pides de comer y como si nada pasara. Y dice, ¿sabe qué? Yo entiendo que mientras él tenía vida, yo clamaba por él, pero ya murió, yo no puedo hacer nada, yo no puedo traerlo a mí, yo un día iré a él. Yo un día iré a él, pero yo no puedo traerlo a mí. Eso en comida. Deme ropa limpia, me quiero vestir. Quiero que todo esto termine. Eso es tener confianza en Dios. Eso es vivir y aceptar los designios de Dios tal como suceden. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque a veces queremos hasta contender con Dios y preguntarle por qué pasó esto. Como un señor que le mataron un hijo en, allá en el Bronx, creo que fue la, según la historia, eh, lo asesinaron, pero bien feo, lo mataron. Y el padre era un pastor que estaba dando una cruzada en otro estado. En la medianoche le llama para decirle: A tu hijo lo asesinaron. Él se tira al piso a llorar y a pedir, como padre, a gemir. Y, y, y en su aquel buscaba a Dios y dice que el testimonio de él mismo, dice que de repente le sale, Señor, pero ¿dónde estabas tú cuando, cuando mataron a mi hijo? Y dice que el Espíritu Santo le ministró y le dice, yo estaba en el mismo lugar cuando mataron al mío. Yo estaba en el mismo, cuando mataron a tu hijo yo estaba en el mismo lugar que yo estaba cuando mataron al mío, en la cruz del Calvario. Cuatro le dan la gloria a Dios. Y él dijo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Entendemos los designios de Dios. Cosas sucede que jamás, a veces las podemos entender, pero es aquí verdaderamente tenemos que dar la talla. Y aquí es donde verdaderamente el padre debe de ser un padre. Debe de ser una persona consciente y el amor, de ese, ese aquel de padre cruzar la frontera, cruzar lo que sea, ir hasta tener esa comunión y depositar su confianza en nuestro Dios. Depositarnos, el salmista dice en cierta ocasión, espera en Dios y Él hará. Y exhibirá tu justicia como en mediodía. No tengas envidia de los que hacen iniquidad." No tengas el, porque, porque como las hierbas verdes se secarán. Confía en Dios, espera en Él cuando le dan la gloria a Dios. So, en esta noche, Día de los Padres, todos los padres están aquí, mis respetos, mi, mi, mi, uh, mi gran respeto por, por, por, para ser, por ese, ese grande honor, el privilegio de, de ser padre, pero eh, en esta noche... Eh, te, te digo, eh, uso a Jairo, la historia de Jairo para, para poder fundar una idea de que tal vez en la vida nos vienen situaciones que tenemos que correr a donde está el Señor, correr al altar, buscar, buscar la ayuda de Dios lo más pronto posible, porque el problema está agonizando. ¿Están conmigo? El problema está agonizando. La situación se está muriendo. Está siendo difícil. Está... Pero qué bueno es el Señor que de la misma manera que él hizo con Jairo hará con cualquiera de nosotros cuando vamos de, en su debido orden ante la presencia de Dios y le decimos lo que él nos enseñó a tu voluntad, Señor. Yo quiero que hagas tu voluntad, no la mía. Que tu voluntad sea hecha y que yo pueda ver que tú has estado en el asunto. Y tú has tomado acción y te damos la gloria. ¿Cuánto le dan la gloria, Señor, en esta noche, hermanos? Concluyo, con, como siempre, con el, eh, con el aquel de, de presentar el altar. Si alguna persona eh, en tu vida eh, llevas algo que se está muriendo. Y repito, Jairo era una era su, su, su niña, no dice que era su única hija, pero era su, su niña de 12 años. Se estaba muriendo, agonizando es la expresión que usa la Biblia. Es probable que alguien aquí lleve algo que se está muriendo. Cada día se está muriendo. Pero Dios, Sigue siendo el Dios de siempre. Y Él está en su lugar. Y Él dice que todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí. Tal vez si hubiera, la historia de Jairo hubiera sido en, en nuestros días, Hubiera llegado la, la ambulancia, hubiera llegado la policía, y lo primero que preguntan fue, oh, ¿qué le diste de comer? A lo mejor fue, que le, fue le diste algo que no... empezamos eh, empiezamos No, no, no, no. Si, si, si en nuestra vida hay algo que sabemos que está por morir, llévalo al Señor. Llévalo al Señor. Llévalo porque mientras hay vida, hay esperanza como dice como hizo David había vida seguía clamando el niño murió eh, me levanto vámonos tengo tengo un, un, un trono que, que que necesito atender cuánto le dan la gloria al Señor hermano entendamos que han de venir pruebas han de venir momentos difíciles pero tenemos al Dios de la gloria tenemos al Dios que todo lo puede tenemos al Dios de Jairo, tenemos al Dios de David, tenemos al Dios que siempre ha sido Dios y que no deja que nada perezca cuando nosotros acudimos a él. Tal vez alguna persona que nunca haya conocido el Evangelio, que, que no, no, nunca ha dado tu vida al Señor, no dejes que, no deje que tu fe se, se desvanezca y cuando venga a ver, dice, ya, yo no creo en nada de eso. Dale al Señor la oportunidad. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor te llama. Si alguna persona necesita del, del Señor, el altar está al, El Señor está aquí. El altar está abierto. Examínate. Examinémonos. Examinémonos. ¿Qué es lo que se está por morir? ¿Qué es lo que está peligrando? ¿Qué es lo que merece que yo deje en mi casa y llegue hasta donde está Jesús? Y postre delante de él y le diga, dile lo que hay. Y, y vuelve y le digo, no, no estoy, cuando le dije ahorita que yo nunca había usado una expresión así delante de Dios. Pero en esta vez fui delante de Dios y le dije, Señor, yo soy un tonto. Necesito que tu mano me ayude. Eh, soy un tonto soy, soy, soy, no, no entiendo muchas cosas necesito tu gracia necesito tu ayuda usted cree que Dios me entendió lo que yo estaba diciendo claro que Señor si el Dios es, nuestro Dios es el Dios de los tontos también <risa> so, pero gracias al Señor que Él está dispuesto a escucharnos ese gemido sincero, como decíamos los otros días, no lo que alguien nos dice que debemos de decir, sino lo que hay en nuestro corazón, lo ponemos delante de Dios y Dios se glorifica. ¿Alguna persona necesita la oración? Por alguna razón, levanta tu mano. Si necesita el altar, aquí está el altar. Dios se glorifica de una manera especial. El Señor ministra a nuestras vidas y Él quiere hacer como Él quiere. Alabado el nombre del Señor. Hay algunas manos, unas dos, varias manos. Alguien más, alguien más que necesita, que reconoce que necesita la oración. Que sabe que hay cosas que van a llegar al fracaso a menos que Dios no ponga su mano. A menos que Dios no ponga su mano, van a caer, Va a caer al abismo, un abismo sin fondo. Pero en esta noche el Señor está acá. Alguien más, levanta tu mano, deja la, levanta mientras yo oro y nos vamos a ir a nuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo vengo a tu divina presencia. Te doy gracias, muchas gracias por este privilegio. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú me has concedido de poder ministrar con los hermanos, de poder llegar hasta aquí, Señor, y traer lo que tú has puesto en mi corazón. Te pido, Señor, te pido que tú mires cada mano que se ha levantado, cada lágrima, cada gemir, cada preocupación, Señor, en la congregación. Toda necesidad, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a dar ese paso, a ese paso que tú estás esperando, Dios mío. Que como el hijo pródigo, regresemos y te demos a ti el lugar. Que tu, de que tu Señor ponga cada cosa en su lugar para tu gloria y obra. Padre, en el nombre de Jesús, declaro victoria para estos hermanos que han ejercitado su fe y su confianza a levantar su mano te damos las gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. creemos, creemos en la victoria creemos en el poder de Dios vamos a escuchar los anuncios de las semanas y luego nos vamos a nuestras casas lo bendiga hermanos Dios lo bendiga más Dios bendiga a cada a cada padre en el día de hoy. Gracias por ser nuestro guiador. A nosotros como esposa y a nuestros hijos por ayudarnos. Amén. Eh, mañana lunes lo tenemos libre. El martes oración a las 7 de la noche. El miércoles la pastora va a estar eh, predicando en Panama City. El que quiera ir tiene la invitación. El jueves el pastor va a estar eh, predicando aquí y el tema es devocional. El día de las damas a las 7 de la noche, pero el pastor va a estar dándonos una enseñanza. El 24 escuela bíblica a las 7 y media. El sábado libre y el 26 programa dominical a las 6 de la tarde. No podemos dejar pasar que a mí se me pasó. El 16, el jueves, cumplió año Kenneth López, que es el niño de Ángel. El viernes cumplieron dos personas: Aarón y Paola. Amén. Que Dios nos la bendiga. Lo bendiga mucho más. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Dice programa dominical A las 6 de la tarde No, la escuela bíblica es el 24 Lo cual es el viernes a las 7 y media ¿Me equivoqué? Ah. <risa> okay. ah, y quería estar seguro de que Así la bendición que el Señor nos tiene Así que, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Le damos las gracias a los presentes por estar con nosotros y esperamos que el Señor le bendiga, le prospere. Que en sus caminos, en eh, sus pensamientos y que todas las cosas. Sobre todo que el Señor esté presente. Alabado sea el nombre del Señor. Uh, no me puedo acordar de alguna otra cosa. Que sigamos orando por avi Gail y hermano Vladimir. Uh, todavía están en sus afanes de mudanza. Y uh, eh, bueno, eh, creemos que pronto todo esto se va a poner en su lugar y, y la gloria será para Dios. Amén. Y, uh, a veces, pues, eh, un, un texto, una llamadita, estamos orando, algo así que podamos estimularnos los unos, los unos a los otros. Nos, nos ayuda, nos ayuda mucho a, a, a seguir creyéndole a, a, a nuestro Dios. Gracias a Dios por este día, Día de los Padres. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y permita al Señor que el Día de los Padres nos termine hoy, sino más bien que comience hoy. Eh, si, si es posible, a, a, a entender eh, la, la importancia de, del, del rol, del, del, del trabajo, de la, de la posición desde eh, el padre. En la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, el, a los pastores se les llamaban padre espiritual. Esa es la razón por la cual usted lee la carta de, a Timoteo, de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Pablo le llama hijo a Timoteo no era que era hijo de él pero era hijo en la fe y en ese aquel tiempo pues se consideraba ah, yo tengo muchos hijos regados por todos los hijos. A veces dicen, le salen hijos a uno de, de, de, de, de que uno no es, pero a ah, la verdad que tengo muchos hijos regados por todos los estados eh, de mis tantos años en el ministerio y qué bendición es de poder saber eh, que como nos... un tiempito atrás vinieron una pareja, yo ni, ni los reconocía, y, y, y, y me dice, y yo los presento, y me dice, para usted no se acuerda de nosotros, y dice, no me acuerdo vos, eh, no me acuerdo. Ah, me dice, pero si usted nos casó, y digo, ah, ok, bueno, ah, qué bien. Ah, eh, cuando yo caso y me pagan, sí, me acuerdo. Pero, eh, eh, ok, bueno. Y que, y que yo no cobro por casar. Por casa. En el ministerio no, no, son cosas que no, no, no, no son para cobrar. En el ministerio no le ponemos precio a lo que hay que hacer para la gloria de Dios. Amén. Ah, pero eh, así son las cosas. Vamos a estar puestos de pie, nos vamos a ir a nuestras casas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La gloria del Señor sea con todos. Gracias a los hermanos que no habíamos visto en estos días, pero eh, sigamos, eh, eh, no se pierda el domingo, el domingo tenemos una plática acerca del diezmo y yo no yo usted necesita escuchar lo que vamos a hablar porque es algo que nos va a estimular y nos va a informar eh, el origen del diezmo, por qué diezmamos, eh, está en la Biblia. Hoy día hay un debate por ahí, sí, que si no hay que diezmar, que si el diezmo no... es. Todo esto se va, lo vamos a mirar de acuerdo a la palabra de Dios. Así que el domingo lo esperamos. Dios les bendiga, uh, Padre en el nombre de Jesús. Ahora que tú nos has bendecido, Señor y has sido con nosotros, te pedimos que esta bendición continúe, que vaya con nosotros hasta nuestros hogares. En, en el camino, Señor, nos guarde del peligro, problemas y toda cosa que pueda quitar nuestra paz y nuestra bendición. Y en el resto de la semana, todas las cosas las ponemos en tus manos. Te pedimos que tú seas grande, Señor. Te pedimos una vez más por los hermanos que no han podido llegar, eh, que tu Señor les alcance y les ayude. En tus manos está todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. La gracia del Señor sea con todo. Estamos despedidos. Si alguna persona llegó después de la ofrenda y tiene y no quiere llevarse la ofrenda, la puede poner por ahí eh, o algún sitio. y uh,